Vamos, vamos El yo que me plata, presa Ay llegó el FBI pero llegó tarde, no va a parar, no va a parar Ah, me voy a poner sin Tiene algo legal, tiene algo legal No, no, no, no. Ah, no, F no, no, no Espera, a guardando esa pistola, ¿por qué no me pone la pistola? Ah, ¿no me la puedo quitar? No, espera, yo me voy aquí No me jodas. entra Increíble, parce. Ay, pero es que ¿por qué saque. Que se va a contra la pared ¡Poste también! Anda, aquellos. Ay, si sí, hay tú, que por favor bueno, no lo vas montarme ahí, weón ¡A pues salió re mal esa cosa. <risa> no, sí, Ay, me que era un mini cooper. Me faltó poner que era un mini cooper, Uy. Uy, zona. <risa> Uy, zona. lo mató. Uy, zona. Violento, mamá. <risa> se está tirando golpes, qué guapo. Sí, sí. Listo Ya la gente listo, me puedo retirar de la zona Deme su licencia también ¿Será, Ah, se la entrega al que no era O se la entrega no, a usted No, si, si me la entregó a mí, ahí se la devuelvo de vámonos, vámonos ¿A dónde vamos se a va? a la motivación. Ya, al contrario, no, si vamos a comprar un... Sí, no, Eh, no se va espérame, ya voy, yo... ya le puedo... ¿Me puede dar ¿Qué? el DNI? ¿Qué estamos haciendo? Hágale, hágale ¿Cómo bajo las manos? Músculo X <risa> <risa> Y yo poniendo barra en su si no le hice el rol Pero es que me demoro mucho de pronto escribiendo Y me da pena con usted Haciendo dejarlo esperar aquí una horita, discúlpeme También deme la licencia ¡Uy! Listo, listo. ¡Ay! Ya que le encontraron la tela Me voy a dar la vuelta ah. vale. Señora gente, pero es que él trabaja, en, no. él trabaja en una página de balas. No, no. Me pusieron dos multas de 3.500, ¿Qué hago ahí, señora gente? Páguela. No, pague la sí, multa nada, ciudad, nada más, nada ¿no? más me iba a poner uno y me puso doble, uno bien pobre. Ah, ¿de dónde van a sacar más? ¿Qué, multa de qué? ¿Multa de qué? No, y, no, porque, porque, porque, por yo no sé. La gente, porque me le volé, por esa bobadita. Ay, ¿no? nada ¿Cómo nada es eso? Sí, nada nada más. Más. Ay, qué bulla que me. ¿Ocio? Buenas. La ley del Catalino. Pinche Catalino. Sí, es que buenas, buenas. <risa> se mató, se mató, se mató. <risa> ¡Se llora gente, por favor. <risa> se mató. la idea de que murió adentro por un gachazo mío sin querer eh, uh, uh, matando three, creo. Uh, abuso abuso ay mira este va quiere tocar a <risa> <risa> <risa> feo cámate por favor ¡Afeo, feo por favor la próxima se piensa dos veces Papi a lo bien no pensaba que era FBI El <ríe> Piénselo dos veces Y tercero cuando se choca, ya sabe que tiene que hacer Oficial, entonces la otra no también, perdida, ¿cierto? ¿sí? ¿Cuál otra? La ¿Y sí? Pues, haga de cuenta que le quitaron esa Ah, listo, bueno F Vale pues, muy amable entonces Oye, saquen a Catalino pues Para conseguir mi coche ¡Libérenme! Nah. A tener una espérate moto. yo cierro, espérate yo cierro la moto que me la roban No, se va para el un quedate tranquilo ah. <risa> Ay, don Catalino, ¿qué le pasó? Papi, acá lo que están viendo es un abuso policial. ¿Por qué? Porque sin querer raspe el carro del policía y me quiso perseguir por eso. Uh. Ay, señora, raspe Ey, con señor, mi arma. ¿saben cuánto vendí una moto que usted me regaló de estas? ¿Cuánto? 70 mil cómo Ah papi, yo mantengo regalando carros, weón La si vez me regalado... nos regalé uno de 180 si uh. mil Si me ha regalado uno, yo lo recibo, que no tengo carros ya Ya me tocó venderlos todo y hice con, con 3.500 y no me compré nada, socio, ¿cómo ves? ¿Y por qué? ¿En qué gastó? No, es que en tuneo, me cobraron 20 mil por un tuneo, muchas latas <ríe> Ah, no papi 20.000 mil por un tuneo, estas ratas, hombre ¿Cómo? Ya no entra no. el mecánico, hablando así. Ah, no, Yo lo amo. Nosotros que lo queríamos meter, pero ya no. no. Uy, pa. Por joven, si sí. sí, sus postulaciones sí, se, se la cancelé, sí, lo oh? ¿Do you speak Spanish o what? que no me van a meter de mecánico <risa> mira que no tengo platito con la ORE Tulio ya no compramos nada para no. comprar mis Sánchez que pesar del señor oh, o se toda una empresa a nivel donde está parado ¡Ah! no tengo elección Dios mío ¿qué tiene ese bolsillo Dios ay es que huele señora gente a miércoles, o a, o a sábado. Uy, se me escucha. Uy, aguanta meterle un taser a usted. Usted me sí, escucha. Sí. sí. Bueno, perfecto. Le voy a sacar la máscara del casco, mejor dicho, a Sí, como yo en moto tenía casco. Porque la seguridad ante todo. Pues sí, güey, no mames. ¡Socio, qué más, puede. Si ¿Sí vamos a hacer el robito, no. Ay, está, venga. ¿Cómo? No, Mira, que tengo la mano, ¿Qué? ¿Yo qué hice? Es que es un tonto. Mira, que intenté hablar el oído de señor agente, ¿cómo voy a hablar con él? No, son los es como me va a meter a la cárcel. Y nuestro castigo. Soy de pero ni de con el culo. Es la violencia que ya ves. No, no, no, no. Sinceramente, no tengo sí, el culo. trabajo que hago? Usted cállese. No tengo el no, celular en la verdad y me va a meter a la cárcel, no. Bueno, con el celular en la mano. Diga de, de nuevo que va a robar adelante un oficial, dale. Venga. ¿Cómo? Lo escucho. Yo aquí, Vamos, yo repita. cuando dije eso. ¿Qué dijo? Ah, yo sabe que... Yo tengo, ¿Yo, ver, yo tengo una cámara en el chaleco. quiere ver lo que dijo? Ay, ¿O lo ay. repite? ¿O okay. Siri, reproduce okay. el violador, eres tú. Lo <risa> La gente está muy loca hoy. ¿tras? Ay, señor, la gente está loco. Están haciendo ronda de, de arrestos. O sea, sí, eh. la gente como que viene aquí a que lo arresten. Sí, por arresto van a plata el, el, el oficial Cada hombre que es que la la acá. Son... ¿Cómo? Que nos juzga por nacer. ¡Eh, va, va, eh, va, eh, va. eh! Y nuestro castigo. Eso, eso. Es la violencia que no ves. Uribe, paraco. Cado es un juez. Eso que nos juzga por nacer <risa> y nuestro castigo, <risa> es la violencia que ya ves. ¡Usted <risa> saló! <risa> Impunidad para el asesino. aparición es la violación. La culpa no era mía, ni donde estaba ni como vestía. Y la culpa no era mía, ni donde estaba ni como vestía. La culpa no era mía, ni donde estaba ni cómo vestía. Y la culpa no era mía, ni dónde estaba ni como vestía. No vestía. No vestía. El violador eres tú... El violador eras tú... Sí, más. Ah, ¿Qué más... El, bueno, violador... el violador listo, me lo llevo por violador. ¡Listo! ¡A comer! Uy. Escuche, escuche. Real. ¡SON los Pacos! ¡Los jueces! ¿Quiénes son los Pacos? ¡Resado opresor! Sois, el, cabrón, pues? ¡El alcalde! ¡Opresor es un macho violador! ¡El pez! Oiga, es QUE lo voy COJA hey, chao, ¡El violador eras tú! ¡Vamos ¡A vamos ¡A ¡Macho! ¡Si es, no me, es. Lo cansaron un tanto que le tocó a este. Voy que le debo plata pa bonales. Fue? Vamos, vamos, que... Vamos, que... Roberto, para bonales. Se va tan feliz. Lo cansaron un tanto esos dos que... Roberto. ¿Cuánto por ese Tesla, Roberto? ¿Cuánto por ese Tesla? Un millón. Ay, me está re loco. Venga, pegar con la cámara cuando vamos a tumbar la tienda pues. Oye, Catalino. Bueno, Catalino. quién es el que necesita un carro? Los que a estamos ver, aquí. 43. Yo necesito un carro. Uy. Vamos a conseguir cinco coches. Catalina, Catalina ¡Halo! buenas tardes. Buenas tardes. con Pablo. hablo? habla con Pablo. Hola, Pablo. Pablo. ¡No! ¡Vamos! Hola, Pablo. Hola, Pablo. No, Hola, Pablo. Hola, a... ¡Me para hacer eso es Bueno, ¿quién es el Meca? Oh. Hágale Catalino. Sí, sí, sí, para que acabe de dar cuenta que eso es como que ilegalismo. ¡Uy, lo mató, lo mató, lo mató! Sí, es que de pues. Tú no un minuto exótico. ¿Para que se gane alguien? No, es que más demora como 50 mil días, millones, 300 millones, 300 millones, 300 millones. De los que me va a regalar el señor Lorenzo Velázquez. Eh, ya. ¿Lorenzo qué? No, usted no. Un amigo mío. Ah, yo escuché velas que si ese es mi apellido real, weón. Uy, Ay, yo no, yo no dije nada, yo no hice nada. lo dijo. Ay, marica. Papi, no hay nada estético. Ya mire y no, no tiene. Algún bebé me puede tunear mi nuevo Alguien, algún bebé... ¿Papi esta moto? ¡Papi! la más exótica. Yo la, yo la tenía tuneada más exótica, socio. Y la vendí en ciento y algo. No puedes que en 70. Papi, esa moto la señal de Red Sox. Dígame, gané de no, mil ah, okay, a no, pues que, nada. ¿Qué la factura a usted, Lucario? Dele la factura a él. Hágale, Yo le la pago. Por regalarme el carrito, hágale. No, hágale, huevón. Para eso hay plata. ¡Vea! Se quebró el culo este, marica. Tú le el Papi, carrito. Todo bien. Mi bueno, Lamborghini. Tú, tú le usas a comprar un carro. Aventado. ¡Oh! Vamos, Catalino. Qué platica vamos. hoy. Hoy se come. Hágale, hágale. Yo ya les caigo. Yo ya les caigo. Hágame el pavo La ley. Si hubiera abierto ese tesla, me lo alzo, weón. A ver vamos, yo le manejo. No, Parse, por el chiste, ponerme a tirar el entorno. Si hubiera tirado, que era un mini Cooper lleno de droga, Parse. Sí, así quedaba bien, weón. No nos si hubiera teniendo? parado. Sí. <risa> Estás bien pendejo. Bien pendejo. Se lo peló, no hay que estar raleto, ¿sabes? Uy, viene, uy, no hay, no hay, te lo pelamos, te lo la ley. Perdí la u, pero bueno, no hay lío. Nah, pues es que esa u UCI... tampoco vale tanto, parce. a comprar dos carros? Sí, tengo un palo exactamente. Yo tengo 1.150.000. Papi, si tiene un palo, le vendo pues la Everon bien barata, por ser usted. Nah, no abuse. No, no, no. Ah, yo tengo no, Tundra, parte, yo tengo Tundra. ¿Y qué? Eso es mejor. Ay, ¡Ay papito! papito. No, pero ¿para qué voy a gastar mi. Tiene más blindaje. Ah, pero es que yo soy legalísimo. ¿Qué es la Everon? Yo, yo, soy legalísimo, pa' qué blindaje ¡Oigan gana mi papá! Cierto, aquí todos somos legales Me avisan cualquier cosa De una... Uy, tu tiro, ¿sí, eso, ¿sí, no lo no sentí. Ay, parce, ¿me voy a comprar esta? No, clarísimo ¿Cuál? ¿Cómo se llama? La, la... del FBI, pero la local la que se pueden montar dos a los lados, parce ¡Uy, qué barato. Vale. Es... ¡Ay, marica! ¿Qué me pasó? Aquí hay cajero. ¿110? Ajá, exactamente. ¿Qué carro es? Yo te lo voy comprando. No, transferímelos mejor. Yo tengo plata en mano. Eh, ¿Qué vale? Eh, ¿Qué carro es? Que no juzga por nacer. <risa> Venga, metámonos juntos. A la local. sí sub Subs se llama. La... Eh, en subs, la Grabger. Algo así, 110 vale ahí. O sea, se puede quitar esto o ponérselo El mataburros El mataburros Es que en este caben seis personas Cisas No, pero no se va hey, Tulio, subite ahí atrás que este mal No se aguanta las ganas Sí, exactamente. Uy, subite, subite, Roberto manejando. A mí dice que estás. ese carro coge 200. Ahorita lo y pues. Yo con esta mentadita y, me, y le saqué 200 con esta mediamente que me mando de, de 7 BP. Vea, pues el exotic que ¿eh? va. Uy, quién se compra más. lo ve más creído Don Tulio? Uy. Buena, buena. Papi Uy, tú. creído, ¿ah? ¿eh? Qué belleza. Ahí le puse el de A Una vueltica, ya tengo. Listo. No, no, no, no se me vaya, hermano, que necesito pasarlo ya. Vea, era la placa de JVE288 ¿Cuál es tu ID, Tulio? 27 27 No, venga, venga, venga ¿Qué venga? No, lo no me iba, no me iba. ¡Ay, joder! ¡Ay, ¡Pucha! No, ese carro anda mucho, me veo quieto <risa> Listo, papi, uh. Tulio, disfrútalo Listo. Venga, que si acá aga. yo le tomo un, una foto mental Listo, parcero Disfrútalo mucho y nada. Es hey, necesidad que me dan 80 lucas por el carro. ¿Cuánto corre? Tío, tío, no sé. Vaya proélo, vaya proélo, vaya proélo. No, y hey, no, si se, se no, llega los, a los 220, salimos. Espera, que me dan, se me da que me dan 80. Que la plata. No, F. No, no pasa. No pasa. No pasa. No. Y and, anda más, entonces ese coge 203. 200 nada más. Uy, no, pan, entonces Yo me anda que más. llega a 220 como mucho. Este coge 203 socio. No ¿Cuánto le hable ese 200. Bugatti? A los 200, de 200 no pasa. ¿Y cuánto le hable el carro? 600 lucas. Uy, no, esa carcacha Párase que pero, no anda. Vea, lo que pasa es que todos los coches que son así, pues de fabricación local, son vehículos que lento lento dos sí, sí. ajá exacto sí Parce, ¿vos sí los de exportación los de exportación esos, son mejores eso ajá vos te compras aplicación? un carro de esos es para exhibirlo sí porque sí, no es lo para eso. porque no es lo mismo tener un carro de exportación que vos sabes que fue comprado con dinero real ajá, a un sí. vehículo que fue trabajado que sí tuvo su tiempo pues de todo, marica, entonces es más que todo eso, es un lujo.